Y cuando se acabe la escuela eh, estoy pensando en irme a vivir a Puebla A ver si me lanzo de director o actor, algo así ¿A poco te gusta todo eso del cine? Sí, es una faceta que casi nadie conoce de mí Es algo que compartía con Ulises Tenemos varias cosas en común para